¿Qué ah, claro. hora eh, cuatro días? ¿Cuánto tiempo eres? No, no, no sé. Te, te estoy tirando un cálculo en realidad, porque no sé. No, porque también depende. ¿Ya, sí, pero del, qué del, leí, del, leí del, antes? Eso, eso. Era... Yo, yo empecé a leerme con los papiluchos. Los pues. papiluchos y toda la volada. Ah, y, y, y, después, y después pasé, pasé a, la, a la novela sudamericana. Mucho, ¿Cómo que? Vargas Llosa, Cien Años de Soledad, Octavio ah, Paz.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 Este, eh, ¿Sabes lo que yo creo? Esa el vatía, Borges. Es, esa yo no es eh, de que No hay tantos referentes literarios. que yo creo que faltan referentes en general en varios ámbitos. Referentes. Pues, Pu Estados ser que, Unidos, sí. es un país que tiene muchos referentes en todas las En toda la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 Ahora yo, por ejemplo, estoy viendo un golpe de un español que habla sobre el arte y por ejemplo, decía que miro a Ah, el villagrán El villarán Es un español que no sé, si se vas Sí, el de la barba de Chivo Sí, buenísimo, buenísimo Yo lo así como se va, se la dan así Pero sí, porque si miró a la cañata Yo dije, sí, es que yo no cacho tanta composición ni hueá así como para cachar loco Pero lo que explicaba un par de cosas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 Ya, hmm, pero dando algún mensaje o no. era la era, combata en verano. Claro, eso era. Era, no, era la propuesta <risas> artística que alguien le ofreció, o a lo mejor se burlaban de él y le decían, no, te estoy vistiendo igual, igual, <risas> yo, yo, yo, yo, yo, yo no cachas. No, pero, pero, pero sí, un mal, un mal, mal ejemplo. Hay que tener cuidado cuando te diga viste tan bata. Puta, sí. <risas> o tener mucha peso también.